¿Qué pensás de eso, Daniel? Porque la verdad que es increíble cómo lo banca el público a este tipo todavía, a Alfa, ¿no? Como personaje. Sí. Mira, yo pienso que discriminar a una mujer es lo más bajo de una persona, sobre todo un hombre, ¿verdad? Porque nosotros nacemos de ellas y se merece el respeto, para mí, supremo, ¿no? Este, la mujer allá arriba, e igualdad con nosotros. Creo que está un poquito arriba que nosotros. Pero sobre todo yo creo que para el amor no hay edad por la edad que está diciendo él, de una edad a otra, y bueno, todos la jugaron que Daniela lo está usando, a Tiago. En todo, en todo caso, todos son dueños de nuestros. Nuestros actos son propios de nosotros y somos dueños de ellos, ¿verdad? Mm. Y si creo que Dani pidió disculpa y bueno, ¿qué más quiero? Y la misma disculpa que espero que pida él cuando salga del programa. claro Ahora que nombraste, Dani. Daniel, se te ve un padre tan amoroso, sí. tan orgulloso de tu hija, me encanta cómo te emocionás siempre cuando la ves o que ella le manda saludos. Te lo pregunto como madre. Cuando ella estaba con Tiago en la casa y qué fogosos eran, y son, ¿no? Sí. O están vivos. Eh, ¿Vos como padre, ¿qué hacías? ¿Espiabas con un ojo, te apagabas la tele, te da vergüenza, no te importa? No, lo que pasa es que las crianzas son distintas. A mí me criaron de otra forma. ¿Me entendés? Ahora los chicos son muy liberales. Nos mm. cuesta adaptarnos a esta, a esta modernidad que existe. Sí. Yo vengo de una provincia, nací en Tucumán, mis padres de Catamarca, y todo muy distinto, sí. pero de a poco me, me voy adecuando y bueno, con la fortaleza de poner el pecho, sí. y si ella es lo que decide, a mí va a tener al lado siempre. ¿Y qué no fue lo que más ella, te dolió, Daniel, de las hermanos. cosas de ver a tu hija en, tu casa, de, en la casa? ¿Qué fue la, lo que más te dolió? La, las opiniones del público, lo que se dice en la forma... No, no, lo que se refirió Alfa hacia ella, ah, a lo que me, me dolió. Claro. Y, y Daniel, muchos justifican a, a Alfa con todos estos comentarios diciendo que es una cuestión generacional y en realidad tiene la misma edad que vos. Eh, sí, sí, es verdad, y bueno, con más respeto, con, con más razón, perdón, tenía que tener más respeto hacia no solamente la mujer, hacia todas las personas, ¿verdad? Porque nosotros... Eh, él en él cree que... Bueno, tampoco me quiero perder mucho en el tema de, de Alfa, porque me gustaría hablarlo personalmente después con él. Te iba a Ahí. preguntar me ah, eso. Te iba a, vas a esperar en claro. la puerta de la casa. <risas> sí. Cuando salga. No, pero viene, ¿eh? Sí, Como no, gente bien, esperando una respuesta y que reivindique como corresponde porque creo que se equivocó, todos nos equivocamos. Ay sí, porque fue de no tanto prejuicio, si no, no, no somos humanos, nos equivocamos. Tal cual Daniel cuando cuando lo dijo y cuando lo decía, dije, no lo quiero decir, pero mm. de, fue de, de, de, de tan prejuicioso, de tan de, fue tan espantoso, tan espantoso. Aparte el del mal mal de los prejuicios y hoy él que va a cumplir 61 tiene una relación padre, hija, Dios con Camila sabe, con una hija, una claro. chica de 21 adentro de la casa, ¿no? Daniel. Bueno, como te repetía anteriormente, te dije. Sí, sí, como te repetía anteriormente, te repito, eh, para el amor no hay edad, pero no sé. Sí. Eh, yo te digo, a Daniel la jugaron de una forma, no sé de qué forma la jugaron a él. Claro. Igual no va a ser Ahora, el único familiar, entiendo con, que va a esperar a Alfa a la salida de la casa. Porque es un comportamiento sistemático de Alfa con todos los participantes. Y bueno, sí, por eso cuando salga, yo creo que sí. cuando salga va a hablar. Bueno, va a decir eh, que es un juego. O no, Daniel. Que es con todos, no es con tu hija, no es porque quiero a ver eh, y, descalificar. Pero, pero, pero obvio, yo creo que se va a reivindicar públicamente, eso habla de esa persona, ¿verdad? Sí, pero con el más grosero Ahora, fue con Daniela. Dani, te hago una pregunta. Particularmente grosero. Dani, te hago una pregunta. ¿Pudiste hablar con sí. Tiago? ¿Te gusta Tiago para Daniela? Mm. Mirá, eh, yo, ya te digo, este, yo no, no elijo la novia ni el novio de mis hijos. Uh -huh. Yo acepto, simplemente. Yo quiero la felicidad de ellos. Ay, y ahora, y que ¿afuera te pudiste de hablar? De mi hija no. o de mi hijo va a tener completamente el apoyo mío. Ah, muy bien. Ah, ¿Cómo? ¿Pudiste cruzártelo? No, me, me gustaría... Me, me, yo dije... No, no, me gustaría... Este, mi, mi madre me comentó, porque yo estaba trabajando, eh, de una nota que le hicieron al otro día que salió Tiago, y de, el, de la historia dura de vida de él. Pero me gustaría y sí, de qué trabaja, abrazarme Daniel. con él y, y. Albañil. Y contame, ¿y qué te dice la gente cuando.? Porque ahora sos famoso, te ven en la televisión, en los programas, te el imagino papá que de te dicen. El papá claro. de Daniela, de Pestañela, de Bengañela. ¿Cómo vivís todo eso? Y mirá, yo le digo, mire, eh, sí, mira, si sí, es verdad lo que ustedes dicen, quieren hablar, sacarse fotos. Yo le digo, la famosa, en todo caso, entre comillas, si es famosa, es mi hija. Claro. No, yo. no, pero bien, estamos con Dani, las amamos, y sí, me siento orgulloso. Te gusta, y contame, ¿cómo era Daniela? ¿Siempre quiso pertenecer al medio, eh, trabajar en la televisión, sí. eh, modelo, como eh. de, de chiquitita? ¿Cómo sí, era ella? Ya era. Sí, sí, así, muy introvertida, siempre se disfrazaba, se pintaba, siempre impecable, ¿no? Es maquillador. detalles, sí, femenino, Dani. Pero no sí, tenías sí. esas uñas cuando te Esa ayudaba. Morena, Yo la vi que te ayudó una vez a hacer este una pared o construyeron a la casa. ¿Cuándo empezó a usar esas uñas que me mata con esas eh. uñas? No sé cómo hace. Eh, sí, bueno, acá la tenés acá atrás, acá la, acá la tenés, claro. a las uñas. La bandera. La bandera que me acompaña oh. siempre, que vamos al en estudio. Eh, entonces, yo siempre la recuerdo a Dani y cuando la quiero recordaba profundamente, Vengo, oh. veo bajo uh -huh. y veo la bandera. Oh. Ahora, Daniel, en un momento en la casa cuando le llovieron todas estas críticas a Daniela Ella se puso a llorar, se angustió y decía como que los había defraudado a ustedes, a los padres eh, ¿Cómo fue la charla cuando ella pudo salir de la casa? No, muy emotiva, sabía que tenía eh, respaldo incondicional de nosotros El hombro para apoyarse acá y descargar las angustias que, mm. que tenía y bueno, fue cargada a las pilas nuevamente, que sabe, sabe que el amor que lo tenemos está intacto. Ay, sí, ella quería que le hagas un asado. Yo me acuerdo esa primera sí, comunicación sí. Que, que tuvieron. Yo lloraba en mi casa porque el se dijo el asadito. Un el asadito. hola papi con una ternura que me dio, dije, era, vi otra dañera que no había sí, visto en la casa. No. Dani, Dani es una fenómena y, y siempre me pide un asadito que le haga. Y bueno, yo, <risa> eh, gracias a Dios, tengo la oportunidad de hacerlo, se lo hago, con gusto. No solamente a Dani, también a los hermanos. ¿La ves ganadora a Daniela? Mirá, eh, yo creo... Me, vuelvo a, me me voy a referir nuevamente a la gente. Creo que es el supremo... Son ellos los que cre, creyeron en mi hija. Eh, yo creo que sí, con el apoyo de ellos, si los quieren, y le dan oportunidad de desplegarse y jugar... Yo creo que sí, Dani puede llegar hasta a última instancia si Dios quiere. Allá estaba en duda, ¿Entiendes? ¿no? Sobre y el final cuando lo... te, es bien da el merecido, ¿no? te da nervio cuando votan los chicos cuando entran a nominar. <ríe> y sí, te, te da, viste, te da porque claro. vos estás esperando como ellos también, los papás, estamos esperando todo que no estén esta semana. Sí. Y bueno, si están hay que, hay que, que, que rogar Apoyar. después y esperar. A ver, este, ¿qué es lo que piensa la gente? Apoyar, obvio, y respetar la decisión del público. Escúchame, es Daniel, ¿y tenés algún club de Ella fan? No sé porque acá dibujo. Laura Ufa tiene una información bastante interesante eh, sobre el, el fandom del de, de, Mago. Del Mago, de Alfa, ¿no? El en Mago realidad, de Alfa manejado con el Mago Sin Dientes. <risa> le cuento a Daniel y a la gente que todos pensarían que el Mago Sin Dientes esta semana, ¿a quién quiere sacar? Mm. Obviamente, Ariel. Es claro. lo que uno piensa porque es lo que le pidió Alfa dentro de la casa. Sin embargo, la estrategia del Mago Sin Dientes le está diciendo a todos los grupos de WhatsApp que voten a Nacho. Sí. Bien, Apá. Sí, que a él le parece más importante que esta semana claro. se vaya a Nacho. No creo que lo logren, mm, no, pero no, no, pero de todos modos... Es, es favorito Nacho. No subestimen al mago. Sí, es favorito, claro, Quiero claro. ver qué va a figurar sí, sí. en las invitaciones eh, que hace el mago sin dientes donde le saca Seatro, claro. el 30% no, de descuento, volantes. si dice Nacho al 9009 o Ariel al 9009. Hay que, ver aquí claro. la hay que preguntarle claro. a Gonza que lo mira en Mar del Plata. eso.